Los programas que se usan en la sala de control son vitales para el éxito a la hora de conseguir un producto informativo de calidad. En el estudio, por un lado, tenemos los bubómetros de la mesa, donde está la salida de programa, la salida de sub y aquí la cantidad de señal que sale por el control room en la otra pantalla tenemos el grabador en este caso audacity una multiplataforma libre que además es una herramienta muy útil para quienes se introducen en el mundo de la radio permite la edición de archivos de audio tipo mp3 o wav que son los que se usan en la sala por otro lado también usaremos un reproductor en este caso el zara radio compatible con los formatos de audio más populares para que la señal de sonido esté bien ajustada hay que hacer que los bubómetros no estén en rojo, situándolo sobre el cero. Con un poco de práctica, el manejo de estas herramientas te permitirán llevar a cabo todos tus proyectos sonoros que son una pieza indiscutible en la comunicación.